Vaya Ricardo le la tarea. Acá, hasta acá. Sí. Punto. Ta e pegar o dibujar. Las siguientes acciones. Espérame. La tarea dice pegar y o dibujar. O dibujar. Ajá. Normalmente ¿qué, qué hacíamos antes? Íbamos al ciberba. Pero como hoy no tenemos visto para ir al ciber, vamos a dibujar. Vamos a dibujar. Vamos a usar una técnica que les vamos a enseñar a nuestros amigos de YouTube, ¿verdad? Sí. Para dibujar es bien fácil. Entonces, lo que vamos a hacer es. Te quiero abuela. Vamos a dibujar una abuela a que que la que el niño está abrazando a la abuela, en dibujando, uh -huh. y acá qué linda era, hermana, eh, hermana qué linda eres hermana, es como estuvieran jugando, Estuvieron jugando, los hermanitos, a, a los hermanitos por eso qué linda es mi hermana, es hermana, mamá y papá. Los ambos Es como que Que una gente va por acá Y la otra por acá Y el niño monta en las dos manos uh -huh. Con un corazón Ajá va. va, entonces Lo que vamos a hacer es Buscar En Este Google lo que sería la La técnica que vamos a utilizar En este caso vamos a poner La primera dijimos que era Te quiero abuela va Ajá. ¿Dibujar? ¿Dibujar? ¿Dibujar? Vamos a poner así mira Nieto Y abuela Para Colorar abuela y nieto para colorear entonces esto nos da muy buenos resultados vamos a la parte de imágenes y buscamos una imagen que sea fácil de dibujar como esta <risa> Pero ahí está la abuela lavándole los dientes, creo, a la niña. No, eso no nos sirve. El pelón el niño, que... <risa> uh -huh. Mira esto. Esto donde está la abuela y el abuelo. Ay, el niño y, el, el niño y la niña será difícil o fácil. No es fácil. Ah, ya lo fue huéstese A este oh, una superabuela <risa> Aquí lo que buscamos es una Una imagen fácil para que podamos dibujar para que no nos cueste mucho, ¿verdad, hijo? Uh -huh. Este, ¿ves? Esto está bien fácil. ¿Ya? El abuelo con la No, muy fea. Sí, <risa> está bien es fácil, pero muy fea. Vamos a ver al principio otra vez. ¿Esta la veo fácil yo? Yo igual. Oh, la veo difícil no, yo la veo fácil, recordate que yo lo voy a hacer ajá va, entonces pausamos y luego mostramos el dibujo ya ya hecho mientras yo lo estoy haciendo vamos a grabar ajá ay, me nervioso, vaya en el papel pues, ¿qué le hicimos? eh... ahí está, en mi ¿Ahí está? y trae la, la, la, el lápiz aquí está la a quede con el papel y el Quiero Yo tengo más y tengo más hambre. No, hija, yo no. Comete una manzana ahora. Comete la manzana ahora. ¿Ah? Ah. Voy ¿Puedes hacer tarea? Pausamos mientras preparamos. Estamos haciendo el lujo. Estamos no sé, en orquesta. ¿Y la flor? Ya voy. Ya no quiero. ¿El qué? No Estamos santas. Mm. Va, que eso llena. ¿Por te dije? Comí una manzana, comí tú una manzana, pero sí llena la manzana. Tuti me trajo una manzana. Titi, me trajo una manzana. Por favor. Bueno. Bueno, pues, está bien, ve. Mira, ve, Qué chivo te quedó. Sí, ah Sí, mucho. Menos más. a pausarlo pues para te la puede hacer esta viejita. Qué bonito. Pausalo. Vamos a pausar para... hacer a la abuelita. Para hacer a la abuelita cómo nos vas a quedar. Bye, bye. Siguiente. Eh... ¿Vaya? ¿qué te parece, don lindo? Bien. Tiene niño, tiene una cosa. La oreja, la oreja del niño. La oreja de la abuela. El ya se lo hiciste, ¿eh? Uh -huh. bueno. Ahora solo falta que... Que Ricardo lo pinte y lo recorte. Vamos. Ah. Bien, mientras Ricardo recorta y colorea, yo voy a buscar la otra, que en este caso era ¡Qué linda eres, hermana! Entonces vamos a poner, por ejemplo, hermano y hermana. Vamos a poner así, hermanitos para colorear. A ver qué aparece. ¡Guau! ¡Wow! mira Ricardo. Este, ¿qué? <ríe> ah, vaya, pues. Vamos a ver si hay más. ¿Este? No. no ¡Este! Muy... este. <ríe> ¡Y este está chivo! No. ¡Ay! Malo. Mira que chivo está. Si ¿Sí estás de sequito, ove? Sí. ¿Vos? Sí. No. Malo. Es que sí es un pequeño. Malo. Este. ¿Ah? ¿Este? No. Este. ¿Ah? Este, vi Los dos parecen niños ¿Ah? Los dos parecen niños Ese, ve, aquí Subile, ¿Y cuál no le das con eso que te va a... ¿Ese? Sí <risa> Vaya pues, vamos a intentarlo Más que eso yo soy grande y sí, sí, pequeña Vaya pues, vamos a intentarlo pues. Perdona, perdona Este no está nada fácil. Está bien difícil, fácil. ¿Ah? Está difícil. Pero... Yo digo para fácil, para mí. Y para ti es difícil, porque... no ves. Gracias. ¡Qué popó. ¡Qué popó. ¡Puedo tapar el color! ¡Qué popó. De la camisa, pero le puedes poner otro color, como le puedes poner sí. verdecito. ¿Un Si Sí, es un cinchón. Yo tengo que poner a este un cuadro, poner ¿Ah? Un cuadro le puedo poner a esto. Pepa Pic te cogió pues lo disco. ¿Qué podemos jugando con eso porque este no es bueno. ¿Qué ¡Gracias! Algo le ha la realidad, pero ahí vamos. Listo, solo falta que Ricardito lo colore. Ya va avanzando con esta vez. Oh, Ricky, sí, qué sí, bien. Vaya, pausamos y continuamos con el... Repetime, por favor, cómo era el último. Mamá y papá, los amo. Mamá y papá los amo uh -huh. Entonces vamos a buscar Familia Para colorear A ver A ver cuál te gusta. Ya este está muy fácil. ¿Esta? Eh. No. Esta. Ah, pero tiene un bebé. Sí. Es sí. Ah, no. Mucho niño. ¿Y esto? <risa> Ya está. ¿Y así? y así solo hacemos, no hacemos a la niña. ¿Mm? Y sí. tienen los corazones, mira. Sí tienes que hacerlo a la niña. ¿Por ¿Qué? A su Pues sí, pero. como lo dice mamá y papá? Ah, ya se la hace. O hacemos a la Sucy también. No. Lo vamos a hacer entonces esta parte. Andémoslo pues. Vaya. Terminamos entonces. Miren cómo me está quedando. Vamos a ver. Wow. Ahora a la flor le falta. Ah no. oh, sí, pero la. Está quedando muy bonito, hijo. Vaya. Pausamos. Vaya aquí ya terminó Ricardito. Le puso te quiero abuela. Este es el dibujo de. Qué linda eres, hermanita Y este es el de Mamá y papá Los amo Wow Ahora solo le falta pegarlo Y eso sería toda la tarea Esas son Cuando No puedes ir al ciber Pero tienes un celular Que te puede ayudar Ahí lo revisan ustedes para ver cómo es que buscamos en en Google De forma fácil, ¿verdad? hijo? Y se hacen los dibujitos No son muy difíciles Hay algunos dibujitos que no los hago sino que los hace Ricardo Porque son bien fáciles de hacer Estos que estaban un poco difíciles los hago Pero a veces, él solito los hace bueno, gracias y hasta la próxima. Adiós, Ricardo. Adiós, bye, bye. Eh, mande salud a este video. ¿A quién le vas a mandar salud? ¿Al a abuelo? Al abuelo. A mi mami, ese Salvador. A mi abuelita. Y también a mis primos. Mm. Que pasen unas buenas noches, unos buenos días. Y a mi abuelita Ay. y a mis tío y a mi abuelo. Hasta otro día, Dios. Hasta otro día. Ponle like, escríbete en YouTube. Le vamos a poner este video, vi así, video con buscar cosas para dibujar y colorear.